Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en una video reacción a un vídeo de Alter. Alter es un youtuber inglés que sube cortometrajes de terror y bueno, lo tengo en español ahora mismo porque es de otro canal que lo dejaré en la descripción. Y Alter también, o sea, dejaré los dos canales, el español y el el inglés, en la descripción. Y espero que os guste mucho este vídeo y vamos a pasar con el vídeo. Y bien, chicos, ya estamos en la video reacción. Es decir que en la descripción tenéis la versión en inglés. Yo la estoy viendo en español. Les dejo las dos versiones. La de inglés y en español. Vamos a ver. alter -pues, Necesitaré sí. un conjunto de ropa que haya usado al menos una vez. No lo laves. También necesitaré un mechón de su pelo y un objeto valioso para él. Puede ser un guante de béisbol Un guante, un juguete, lo que sea. Mientras él haya querido esa cosa. Vale. Esto realmente funcionará. Que como la quieres reír al. Niño. Nunca. ¡Tachán! Échale un vistazo. Dime, ¿qué piensas? ¿Cómo? ¿A qué es genial. Convirtió al niño en un muñeco. ¿Cómo? cara de loco tiene el ah, creo. creo que es Creo que solo es un estúpido muñeco Un estúpido muñeco muy caro Ah, ¿sí? Hmm. Tócalo No seas tímida, cariño Venga Qué cara de loco tiene el tío el, el viejo, porque el otro es un de normal. Dios, el niño me asusté Es mi niño. ¿Qué? Se convirtió en el niño. El muñeco. No. Te he echado de menos. ¿Qué? Pero el niño estaba muerto. Acércate amigo. Tócale la mano al muñeco estúpido. ¿Qué coño? Si le tocan la mano se convierte en el de verdad. Suelta esa cosa, Gina. Tenemos que pensar bien esto. Ya lo he hecho. Aquí tiene la otra mitad. O sea que le está pagando. Por... Yo creo que tiene algo malo. Es vuestro. Creo Ahora que tiene algo malo ese muñeco. Toca hablar de las instrucciones. A ah, que tiene instrucciones, pero que, que es un. No sé. Esta casa es donde el niño vivía. Reconozco su espíritu. Está llena de energía de él. Yo creo que va a traer Estando algo malo. Estando dentro recoge toda su energía, pero fuera. Fuera es solo un muñeco. O sea, que dentro es el niño, pero fuera es un muñeco. Como que dentro tiene la energía del niño. ¿Qué coño? ¿Por qué siento que estas instrucciones vienen con una lista de precauciones? Solo una. No paséis Voluntario. con él más de un turno del reloj de arena. Nunca... Antes de que el tiempo acabe, él debe volver a su caja Y pasar un día antes de volverlo a sacar ¿Qué pasaría si paso más tiempo? Mis productos son como la droga, amigo Divertidos de usar, pero peligrosos al abusar Si ignoras esa regla, enloquecerás Enloquecerás de verdad Crees en una mentira Ey, yo, ¿Se haga el niño! ¿Crees que el muñeco Ese es algo cae. real? ¿No lo cogió? Ni siquiera tendrás que tocarlo después de un rato para que la ilusión funcione. Te olvidarás del accidente, del cáncer o lo que le haya pasado al niño. Incluso olvidarás que me contrataste. Tu mente borrará lo que necesite borrar para mantener la mentira con vida. ¡No! ¡No! Si pasa algo de eso no es mi responsabilidad. Porque ya os he avisado... ¿Qué coño? Qué cara de loco. Ahora es otro día, supongo, ¿no? ¡Aquí viene el avión! ¡Dios! ¡Está todo manchado, mm, loco! ¡Qué rico! ¿Qué tal estás? ¡Yo! ¿Preparado? ¡Abre la boca para mí! ¡Qué guarrado! Yo, yo, a fregarlo. Mm, está rico. Ahora tiene que fregar todo eso. Ya. Aquí viene Me está gustando okay. la hidratación. Bueno, el B. Por la hidratación lo estoy haciendo yo. Buenos días. Oh. Pasaste la noche con el otro. De Estaba lo acordándome de lo que te dije después del funeral. Te dije que la vida podía ser cruel a veces. Que teníamos que ser fuertes para poder superar lo que sea. Incluso cuando pensemos que no somos fuertes. Te dije que yo sería fuerte por los dos. Hasta que tú te encontraras bien. Yo se está volviendo ocasión, Esto se ha vuelto una mierda. Resulta que soy débil. El pobre. Te necesito tanto como tú a mí y podemos superar esto juntos o hacer que nos separe. Yo, el pobre. ¿Qué eliges, Gina? ¿Qué funeral? Tienes que poner esa cosa en su caja. No pondré a mi hijo en una caja. ¡No es tu hijo! ¡Hostia, qué susto, coño! ¿no? ¡David! ¡Me haces daño! ¡Tú también! ¿Qué haces? Te llevo fuera para que veas lo que de verdad tienes en tus manos. Es mi culpa por dejar. ¡Adiós! Se convirtió en la muñeca y yo no sabía qué hacer. Así que escondí el muñeco para que no pudiera cogerlo más. No, y ella. Lo... Ella se rajó la muñeca. Adiós. Te dije que no era mi responsabilidad, amigo. Solo se que loca, como dijo el hombre. Necesito que vuelva. ¿Se murió? Necesitaré un conjunto de ropa que haya usado al menos una vez. No lo laves. También necesitaré un mechón de su pelo, pelo y un objeto valioso para ella. Dios. Se murió. O se convirtió en una muñeca. No. ¿Por qué cariño? O sea que se, se convirtió en un niño ¿Y el niño no? El reloj de arena. ¿Se rompió? ¿O no? Funcionan adultos también. Dios... Nadie se ha quejado nunca. ¿Terminó? lol qué guapa está guapísima y bueno chicos llega hasta aquí la video reacción espero que os haya gustado la verdad que a mí me ha encantado bastante la video reacción o sea la video reacción la hice yo o sea que el vídeo me gustó bueno pues que a mí me gustó bastante el vídeo la verdad que fue muy bien muy bien me gustó bastante y espero que os haya gustado esta video reacción 200 likes para más video reacciones y ya saben que pueden poner también mi código de creador en la tienda de Fortnite y hasta la próxima. Adiós. Dios, me duele